Yo te entiendo, yo también sé lo que es tener un negocio online u offline, sé lo que es tener que conseguir clientes mes a mes, sé que has probado de todo y sé que sabes que el vídeo es la respuesta, que todas las grandes empresas que triunfan hoy en día se apoyan en el vídeo, se basan en el vídeo, pero te da miedo. Piensas que es difícil, piensas que es caro, que no tienes tiempo. Te da vergüenza mostrarte en cámara. Y lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Pero estoy aquí para decirte que eso no es así. Hacer vídeos puede ser fácil, puede ser emocionante, puede ser divertido. Pero sobre todo puede ser útil. Y tú puedes hacerlo. Está a tu alcance. No estoy aquí para decirte que esto va a ser un camino de rosas, que va a ser rapidísimo y que enseguida vas a ganar muchísimo dinero. No. Estoy aquí para enseñarte cómo cada paso que des sea un paso certero hacia tu objetivo. No quiero que pierdas tiempo. Quiero que te ilusiones y quiero que vivas como yo vivo el video marketing. Vas a conseguir mejores clientes, más ventas, más visibilidad. Y todo depende de ti, de que des un único paso. Hacer vídeos tiene que ser tan fácil como divertido, pero sobre todo tiene que ser rentable. Si tú ya tienes claro que la importancia del vídeo es vital para tu negocio, te quiero invitar a un training totalmente gratuito para que aprendas a hacer vídeos igual que los hago yo para mis clientes, para generar más engagement, más ventas y sobre todo más visibilidad para ti y para tu negocio. Las plazas son limitadas, te espero dentro, es totalmente gratuito y va a molar muchísimo.